...cuarto del orden del día interpelaciones. Interpelación de la senadora María Pilar Garrido Gutiérrez sobre la política que adoptará el Gobierno para favorecer un mejor encaje constitucional de las distintas regiones y naciones en el Estado español. Para responder la interpelación, tiene la palabra la senadora Interpelante por tiempo de diez minutos. Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, la crisis, como usted sabe, la crisis del modelo territorial, la crisis del sistema autonómico español, que se recogió en el título octavo de la Constitución, es en estos momentos una cuestión, como acabamos de ver, urgente e inaplazable. Me atrevería a decir, y solo hay que remitirse a lo que ha sucedido aquí hace unos minutos que estamos en un momento especialmente crítico, donde se corre el riesgo de una desestabilización general del sistema político español. No exagero, señora vicepresidenta, cuando afirmo que la crisis de nuestro sistema autonómico ha llegado a un punto de no retorno. En todo caso, esta situación no creo que les coja por sorpresa. Llevamos años, muchos años, de un deterioro paulatino y constante de nuestro modelo de organización territorial. El estado de las autonomías, quizás hay que decirlo, funcionó durante un tiempo. Existía un cierto consenso, consenso que se ha ido resquebrajando día a día. Y esto ha sucedido por varias razones, fundamentalmente por dos. Primero, por la falta de voluntad o capacidad, quizás, del Gobierno de afrontar los problemas que han ido surgiendo con la implementación y el desarrollo del sistema autonómico que recoge la Constitución. Segundo, por hacer oídos sordos a las voces que desde algunos territorios del Estado español, como Euskadi o como Cataluña, planteaban la necesidad de superar el marco estatutario. A estas alturas no creo equivocarme al afirmar que tenemos un modelo de organización territorial ineficiente y cada vez más alejado de los ciudadanos y de las ciudadanas, de sus necesidades y de sus sentimientos. En este momento, nuestro modelo de organización territorial no contenta a nadie, señora Presidenta, vicepresidenta. Y lo más grave de esta situación es que en estos momentos se están socavando los cimientos de nuestra convivencia. El modelo autonómico presenta, a nuestro modo de ver, dos tipos de problemas no resueltos, no resueltos desde hace muchos, muchos años. Primero, por un lado, es verdad, existen, vamos a decir así, problemas originarios que se encuentran en el propio diseño que hizo la constitución del modelo de organización territorial. Son problemas no resueltos, como digo, desde hace mucho tiempo. Cito algunos. La fórmula de reparto competencial ha generado un alto nivel de enfrentamiento entre el Estado y las comunidades autónomas. La ausencia de mecanismos eficientes de participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado y de la Unión Europea. La existencia de una Cámara como esta, la Cámara Alta, que no es una verdadera Cámara de Representación Territorial y una financiación autonómica a todas luces insatisfactoria. Por otro lado, como segundo elemento, han ido apareciendo cuestiones quizás de índole más política, más ideológica, que se han ido agravando, y hay que decirlo, por posicionamientos, por posicionamientos políticos frentistas poco conciliadores de su Gobierno. No se puede negar que existe un malestar creciente en algunos territorios por parte de algunos ciudadanos y ciudadanas que han visto cómo, de forma reiterada, ignoraban sus reivindicaciones, que ahora, como hemos visto, han pasado de la exigencia de la reforma y de la superación del marco estatutario directamente a querer irse de España. Y eso no ha sucedido de repente sino que ha existido todo un proceso donde su Gobierno podía haber hecho mucho y bien y ha hecho poco y mal. Podemos referirnos eh, como ejemplo para ver que estas reivindicaciones son reivindicaciones antiguas a la Declaración de Barcelona de 1998, donde Euskadi, Cataluña y Galicia realizan una fuerte crítica del sistema autonómico español y se reivindican como naciones. Han pasado casi 20 años, durante los cuales se han sucedido desencuentros y conflictos. Y ahora mismo, como no, merece una especial atención lo que sucede en Cataluña, pero también viene de lejos. Como ya todos sabemos, en el 2004 en Cataluña empieza un proceso para su reforma del Estatuto de Autonomía. Fue largo y complicado, pero en junio del 2006 se ratificó por el pueblo catalán. Les faltó tiempo a ustedes, a su partido, y usted jugó un papel estelar en recurrirlo al Tribunal Constitucional. Pues bien, cuando llegó esa sentencia podemos decir que esta fue la gota que colmó el vaso de agua. Generó frustración, generó una fuerte crítica a la institución del Tribunal Constitucional y, también hay que decirlo, en algunos catalanes y catalanas un cierto sentimiento de desapego. En definitiva, la sentencia del Tribunal Constitucional 31-2010 sobre el estatuto de Cataluña supuso, como han dicho muchos muchos constitucionalistas, una bomba en la misma línea de flotación del sistema autonómico. En ese mismo año comienza una nueva etapa. La elección de Artur Mas pone en marcha una hoja de ruta que pretende avanzar y caminar hacia una Cataluña independiente. Han pasado cinco o seis años, se han sucedido diversas actuaciones desde las instituciones catalanas que avanzan en esa hoja de ruta y también distintas reacciones de su Gobierno, que podemos calificar, por lo menos, de desafortunadas. Le voy a poner solo un ejemplo, si me permite, vicepresidenta, de lo que no se debe hacer. Me voy a referir a la insólita reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que introduce mecanismos de coerción estatal para aplicar a los poderes públicos autonómicos que incumplan las obligaciones constitucionales en la ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional. Eh, esta iniciativa del PP fue muy mala idea, además de una torpeza. Primero, no encaja en las funciones que la Constitución atribuye a este órgano, sitúa al Tribunal Constitucional en el terreno del juego político, rompe el equilibrio entre órganos constitucionales y conduce a una mayor, si es posible, deslegitimación del Tribunal Constitucional. Esta necesidad se la inventó el Partido Popular. Esta reforma no solo es un profundo error político, sino también jurídico y constitucional. ¿Y todo ello para qué? ¿Cuál era el objetivo? Pues simplemente que el Gobierno pudiera aparentar cierta firmeza en el conflicto político catalán. No se trata de eso, de sacar pecho ante los retos, en este caso, de organización territorial, sino de dar soluciones consensuadas. Hubiera sido aconsejable afrontar con seriedad, con responsabilidad y, sobre todo, con espíritu democrático estas cuestiones. Se podían haber aplicado muchas recetas, se podían haber hecho gestos políticos, se podían haber propuesto reformas normativas de cambios, pero no se hizo. Faltó altura de miras, faltó voluntad o capacidad del Gobierno para hacer política con mayúsculas y sobraron zancadillas, malos gestos y sobró y sobra una fea instrumentalización de la justicia. Ahora ya no caben nuevos, eh, nuevas ocurrencias, ideas desafortunadas. Toca afrontar los retos que plantea el modelo territorial español desde, como les gusta decir, la razón de Estado con altura de miras y, sobre todo, con espíritu democrático. En España, en cómo resolvamos la crisis del modelo territorial, nos jugamos, escuche bien, nada más y nada menos que ser o no ser un sistema democrático. Por esta razón presentamos la siguiente interpelación y le preguntamos sobre las medidas, sobre la política que adoptará el gobierno para favorecer un mejor encaje constitucional de las distintas regiones y naciones en el Estado español. Gracias. Muchas gracias, senadora Garrido, para contestar la interpelación, tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. Presidente, señorías, señora Garrido, no es la primera vez que respondo a esta cuestión, a su grupo parlamentario, que lo he hecho en ocasiones en el Congreso y hoy aquí. Y me gustaría empezar con esta, esta respuesta a su interpelación poniendo algunas cosas en su sitio porque le he oído aquí hablar en la tribuna en nombre de los ciudadanos y de las ciudadanas. Hablan ustedes muchas veces en nombre de la gente, los ciudadanos, las ciudadanas piensan, los ciudadanos, los ciudadanos critican, todo el mundo en España considera que tenemos un gravísimo problema en el encaje territorial, decía usted, y el modelo del Estado de las autonomías, decía usted, es un modelo fallido porque nació mal en su origen y por qué ha ido evolucionando a peor. Usted habla en nombre de la gente. La realidad es que no le vota a usted una parte mayoritaria de la gente. Yo quizá pudiera hablar en esta tribuna más por el voto mayoritario de la gente, pero no lo voy a hacer. Le voy a dar la opinión de la gente, que es una constante en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, y me voy a remitir a los datos que esta mañana el CIS ha hecho públicos. Y respecto a los que no hay, mucha evaluación en toda la serie histórica desde que se lleva a cabo. ¿Consideran ustedes que este asunto es, lo decía usted hace un momento, una de las preocupaciones prioritarias de los ciudadanos? Pues bien, solo el 1,4% de los españoles considera que el independentismo en Cataluña es uno de los tres problemas principales del país. Yo no digo que no sea un asunto, y lo hemos visto hace un momento, que haya que afrontar, pero conviene dimensionar bien las cosas. Si vamos a los datos, son casi el doble, el 3%, lo que consideran que el problema sería la falta de acuerdos o la falta de estabilidad política, con lo que también nos da una pista de por dónde va la gente y qué le preocupa. Y por encima de todo nos dicen que el paro es el principal problema del país. Muy bien, eso sobre las preocupaciones que usted decía de la gente. En segundo lugar, usted decía, el modelo del Estado de las autonomías ha fracasado. Bien, ¿qué dice la gente del Estado de las autonomías? Pues es el preferido por los españoles. Como digo, constante la serie histórica. Un 62,5% de los españoles considera que hay que mantener el Estado de las autonomías. Algunos con más competencias, otros con menos competencias. Pero incluso los que quieren mantenerlo tal cual son la mayoría en las encuestas del CIS, el 38,2%, muy por encima de cualquier otro modelo alternativo como el que usted propone su interpelación y el que sus compañeros me han trasladado a mí en todas las ocasiones en que me han interpelado. Ya digo, esta no es la única, el 10,7%. Esto respecto de los votantes en general, pero, señoría, revisando esta mañana los datos, que estos sí son más novedosos porque ustedes no existían, ¿Qué opinan los votantes de Unidos Podemos del modelo territorial español? Pues bien, entre los votantes de Unidos Podemos la opción preferida es el modelo actual de Estado de las autonomías, el 30,3%. Cierto es que tienen ustedes de todo, un 25,2% avala el Estado de las autonomías con más competencia y un 19,2% el derecho a la independencia. No les faltan hasta centralistas porque un 9% de sus votantes optaría por un Estado con un Gobierno central sin autonomías. Por tanto, señoría, yo creo que cuando uno se sube a esta tribuna puede hablar usted en nombre propio. Incluso, como representa a sus votantes en un mandato representativo como este, pues considerar que tiene su representación. Pero cuando se habla en nombre de la gente y de toda la gente, conviene saber lo que piensa la gente. Y esto es lo que piensa y también es muy significativo en lo que ha votado. Lógicamente usted puede subirse a esta tribuna y yo he debatido con su compañero Dumene, con su compañero Rejón y con su compañero Iglesias y me han planteado distintas cuestiones. Están en su derecho. En España, mientras uno defienda... Lo que quiera. En el marco de la Constitución uno puede subirse a esta tribuna y proponer el modelo que considere oportuno y conveniente. Si ustedes logran la mayoría en esta Cámara, adelante. Y si los ciudadanos se lo refrendan, también. Pero lo que no permite nuestra Constitución es saltarse los atajos. Usted hoy habla del encaje territorial y no ha señalado lo que propone. Yo sí se lo voy a señalar lo que propone este Gobierno en la parte final. Pero me gustaría, porque como ya le digo, como he debatido sus compañeros y sé lo que ustedes están planteando, señalar mi posición al respecto. Ustedes quieren hacer tabla rasa de un modelo que ha generado un periodo de bienestar y de concordia. Avalan un proceso constituyente. Hacemos todo nuevo este Gobierno y el partido que le sustenta no lo comparten. Creemos que la Constitución es un factor de estabilidad, que el balance de la descentralización en este país es positivo. Revisen los últimos datos de la OCDE sobre cómo gestionamos los recursos y cómo recibimos los ingresos. Y sobre todo, señoría, lo que me llama la atención de su razonamiento es que ustedes hablan de encajar, pero su propuesta, solo sirve para descargar y no para unir. Ustedes defienden el derecho a decidir ampliamente. Y mire, señoría, yo prefiero llamar a las cosas por su nombre. Y lo que ustedes proponen es un proceso constituyente para un estado plurinacional con derecho a autodeterminación. Bien es cierto que les gusta hablar más de derecho a decidir, y sobre este punto me gustaría hacer un inciso. Señoría, el derecho a decidir no existe. Es un eufemismo. Es tratar de vender de manera simple y hasta agradable una idea compleja para que cale mejor en los ciudadanos. Es decirles que, señorías, ¿quién no va a tener ganas de opinar en un país en que todos somos grandes opinadores? Pero ojo, porque la formulación simple de conceptos complejos suele ser intencionadamente errónea y el derecho a decidir lo es. No es un derecho indiscutible e indisociable en la democracia, es sencillamente un derecho inexistente. Y la cita no es mía, es del profesor Alberto López Basaguren, que por cierto defiende muchas más veces sus tesis que la mía, por eso lo invoco como autoridad. Por eso se lo digo, por eso se lo digo, porque le cito incluso a los suyos, pero citándole más a los suyos. Señoría, usted considera señoría, silencio, por favor, usted considera, señoría, que lo mejor para encajar sería que en nuestro sistema incluyéramos un modelo plurinacional con un derecho a autodeterminación. Para usted es la solución de los problemas. Y a mí me gustaría leerles una cita, aunque yo no sé ustedes en qué ideología están, pero espero que les sirva. De Jordi Solé Tura. Tampoco era proclive a las tesis de mi partido. Y ya en 1985 decía sobre el derecho de autodeterminación en la Constitución lo siguiente. Le va a gustar, don Oscar. ¿Puede aceptarse un derecho de autodeterminación que signifique un chantaje perpetuo sobre la entidad territorial de España y sobre la estabilidad de su sistema institucional? ¿Tiene sentido desde una perspectiva de izquierda entender el derecho a autodeterminación como la posibilidad de que cada comunidad autónoma pueda proponer periódicamente, sean cuáles fueran los requisitos de quórum y demás, su deseo de separarse de España? ¿Es posible que un Estado democrático pueda subsistir con esa constante perspectiva de desintegración, con esa permanente presión sobre su estabilidad institucional, a lo mejor convendría, señoría, que en esta tribuna también pudiera contestar, aunque sea título póstumo al señor Soletura. Y termino ya, señoría. Indudablemente se pueden hacer muchas cosas para fortalecer nuestro estado de las autonomías y aprovecharé la parte final de mi intervención para hacerlo. Algunas las está haciendo este Gobierno, señoría. fortalecer el diálogo territorial con los presidentes autonómicos, con los alcaldes, con los presidentes de diputaciones, con las entidades locales, fortalecer el Senado trayendo debates de calado y permitiendo que sea una cámara en la que se discutan esos temas territoriales, tratando de incluir en nuestro modelo un principio federativo. Muchas de estas cuestiones no necesitan reforma a la Constitución, necesitan voluntad. Mire, yo en la reforma de la Constitución me gustaría ver un principio de acuerdo en la llegada y en la partida. He oído muchos discursos, pero no he oído a nadie que sea capaz de articular, porque probablemente sea muy difícil, un hilo argumental que nos una a todos. El día que lo tengamos probablemente podremos hacerlo. Entre tanto, este Gobierno trabajará para fortalecer el estado de las autonomías, porque más allá de la retórica, si fortalecemos el Estado de las Autonomías, fortaleceremos la respuesta de todas las Administraciones a la demanda de los ciudadanos. Y en eso, de atender a las demandas de los ciudadanos, creo que sí todos podemos hablar del conjunto de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. El Gobierno tiene la palabra la senadora Garrido por tiempo de tres minutos. Bien, Gracias, eh, presidente. Señora vicepresidenta, eh, esperaba de usted una respuesta diferente. Eh, es triste que no entiendan que estamos en un tiempo nuevo y también es triste que desde su responsabilidad política no entienda muy bien qué significa eso de la interpelación parlamentaria. Pero se la voy a explicar. Cuando yo hago una interpelación, en este caso a usted a la vicepresidenta, es para que me cuente cuáles son las medidas que van a poner en marcha en relación al tema que yo planteo. No vengo a que me cuente lo que dicen las encuestas. Yo las encuestas las puedo leer tranquilamente en casa. Quiero saber qué va a hacer el Gobierno. Y podríamos hablar del CIS y podríamos hablar de que uno de los problemas más importantes para los españoles es la corrupción, pero vamos a dejarlo. Es decir, no entiendo, por un lado... Que usted venga a contarme encuestas, que como digo las puedo leer en mi casa, y segundo, que venga a explicarme mi programa. Quien interpela es la oposición y soy yo. Y quien debe responder y debe respetar la institución de la interpelación es usted. Y por lo tanto, los ciudadanos, todos los ciudadanos, a los que yo represento y a los que no represento, necesitan y exigen del Gobierno que se les informe porque queremos tener una ciudadanía informada y usted hoy no ha dado ninguna información. Bien, eh, la verdad es que en este sentido podríamos eh, decir que usted, ustedes no han sabido enfrentar, no sabemos por qué, si por incapacidad, por dejadez, por pereza, el problema de las autonomías, que es un gran problema. Y es un problema muy importante. Es decir, negar que existe ese problema me da a entender que soluciones van a ser muy pocas las que van a plantear. Yo puedo entender que en 1978 hubiera reticencias, obstáculos para que se pudiera encima de la mesa que España era un estado plurinacional, pero hoy no. Y ya va siendo ahora, si queremos, poner encima de la mesa eh, soluciones, que, empezamos, que empecemos por entender que España es un país de países y que España es una nación de naciones, que todos nos sentimos identificados de manera distinta en el tema de la plurinacionalidad y que ustedes lo tienen que respetar y tienen que trabajar para que todas esas sensibilidades se vean reflejadas en una fórmula que habrá que debatir y espero que en la segunda intervención usted aporte alguna idea para dar una solución al hecho de que España no se puede definir con conceptos acartonados. No podemos hablar de la unidad de España. Eso Es una España caduca, es una España que no interesa, la España es otra. Tenemos una España plural, una España diversa que necesita ser reflejada de otra manera. Y ustedes tendrán que esforzarse, porque ahora ocupan el Gobierno, en dar solución a lo que quiere la ciudadanía. Somos un país de países, somos una nación de naciones. Por favor, entiéndanlo. Gracias. Muchas gracias, senadora Garrido. Tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. Señora Garrido, lo que somos los españoles lo decidimos los españoles. Yo puedo entender, y de hecho yo le he manifestado mi opinión y mi posición sobre lo que usted dice, lo que usted defiende, pero querer hacer a los españoles comulgar, permítame la expresión, con el modelo que usted tiene de España, señoría, sencillamente no me parece muy democrático. Yo respeto que usted diga, para mí España es un país de países y una nación de naciones, pero señoría, eso no lo será mientras no lo acepte el conjunto del pueblo español, porque usted, efectivamente, entonces, si usted quiere plantee una reforma de la Constitución, logre los votos, logre que se lo apruebe el Congreso a los diputados, que se lo apruebe el Senado y los españoles en referéndum. Convenza usted a más gente que le vote y que le dé esa mayoría, porque mientras no se la dé, señoría, no es posible y no son posibles los atajos. Podía volverle a leer más citas del señor Soletura, pero hay una que me la sé de memoria. Un referéndum de autodeterminación en una sola parte del territorio supone que todos los demás aplauden el resultado y se conforman con él. Y eso no es democracia, señoría, eso no es democracia. Y dice usted, ¿por qué habla de encuestas? Sencillamente porque usted aquí habla en nombre de la gente y da su opinión como si fuera la de la totalidad de la gente. Y dice, el estado de las autonomías no sirve, es un fracaso. Y yo le leo las encuestas de mayores de 18 hasta el final, aunque usted valore los más mayores los valore menos, y le digo lo que opinan, porque creo que esa es la manera de poner las cosas en sus justos términos. No se me excite. El estado de las autonomías, señoría, el estado de las autonomías funciona con dificultades, sí porque España es un Estado complejo, indudablemente, pero ha alcanzado grandes niveles de descentralización y grandes niveles de satisfacción en muchas cuestiones. Tenemos un Estado de bienestar que, mal que les pese porque no lo han construido, podemos sentirnos orgullosos. Y eso también ha ido de la mano del Estado de las autonomías. Y claro que es mejorable, señoría, lo es, pero no por la vía de la revolución, ni por la vía de hacer tabla rasa, ni por la vía de considerar que uno puede cambiar las cuestiones sin seguir los procedimientos. Mire, algunos consideran que la solución es una reforma de la Constitución y yo creo que el modelo es perceptible. Y claro que algunas cosas pueden cambiarse, indudablemente, pero el consenso es básico. Y yo no he visto entre los distintos grupos de esta Cámara un nivel de consenso suficiente. Porque, mire, la Constitución tiene que servir a las mayorías y a las minorías. La Constitución es un marco y no sirve, como pretenden algunos de sus partidos, para imponer constitucionalmente un modelo social o un modelo económico o un modelo territorial que solo sirva a unos pocos. Tiene que ser un marco que sirva al conjunto de los españoles y que, sin identificarse con nadie, pueda servir para todos. Lo digo porque me leo de cuando en cuando lo que usted también escribe. Y no creo que la Constitución sea el sitio para imponer modelos sociales y modelos económicos. Sí, señoría, creo que esta tribuna uno tiene que leer aunque no esté de acuerdo, tiene que saber lo que opina todo el mundo en esta Cámara. Creo, creo que podemos hacer muchas cosas mientras no lleguemos a un acuerdo para la reforma de la Constitución. Creo que la conferencia de presidentes ha sido un ejemplo de modelo cooperativo y colaborativo. Creo que las administraciones locales, si ayer tuvimos reunión con la FEM, están dispuestas también a trabajar por mejorar ese modelo. Creo que esta cámara puede hacer muchas cosas. Cuando reformemos la Constitución se si haya ese acuerdo también, pero antes podemos darle el papel que necesita. Y, mire, señoría, yo no soy de las que creo en soluciones mágicas ni en soluciones constitucionales. Creo que muchas veces, yendo paso a paso y haciendo gestos políticos, se llega mucho más lejos que con discursos grandilocuentes o con grandes reformas constitucionales que no quieren dejar piedra sobre piedra de lo que construyeron con mucha generosidad los españoles hace no tantos años, salvo que usted y yo consideremos ya que estamos bastante viejas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno. Interpelación del senador Francisco.